de que hemos aportado. Eh, al crecimiento del turismo nacional en un 2%. Esto quiere decir que a través de Voltur hemos logrado que crezca el turismo interno y, y se pueda incrementar la afluencia de bolivianos y extranjeros a los diferentes destinos turísticos del país. La empresa boliviana de turismo Voltur en sus cuatro años de funcionamiento como operador turístico logró generar ingresos por más de 22 millones de bolivianos logrando conformarse como una empresa rentable y autosostenible. Hemos tenido un movimiento económico de 220 23.826.648 bolivianos desde que hemos iniciado a la fecha y hemos tenido un ingreso de 22.382.674,86 bolivianos. Un factor que es importante resaltar es que Voltura es la única empresa operadora que promovió el turismo comunitario en el país, implementando ofertas turísticas en comunidades como Tarila, Quime, Orinoca, Luribay, entre otras. Un movimiento total de turistas eh, desde que hemos iniciado de 13.522, de los cuales el 23% han sido extranjeros y el, el restante nacionales. Asimismo, Voltur logró generar precios diferenciados de los paquetes turísticos, no solo entre nacionales y extranjeros, sino entre personas de la tercera edad, niños y escolares, lo que permitió incentivar el turismo interno.